Dos agarradas de espagueti, nuestra preferida, dos de tomate, una cebolla cabezona, tres dientes de ajo, nos encanta el ajo, y una libra de carne molida. Agregando a esto la salsa boloñesa en vidrio, siempre las venden en la tienda y corta bien con los tomates enteros. Siempre hemos sido dos en un mundo tan grande que nos enfrentamos a diario, y con el paso del tiempo hemos aprendido sobre la vida la una de la otra. Hoy, después de 21 años juntas, haremos nuestro plato favorito. Nos gusta todo tipo de pastas, pero la boloñesa es nuestra preferida. Hemos intentado tantas veces encontrar la receta perfecta de la pasta, pero no hemos logrado encontrar algo que nos quede como nos gusta. Así que decidimos preguntarle a la abuela Pilar, porque no hay ninguna otra en la familia que cocine como ella lo hace. Pero cuando le preguntamos, siempre nos dice, ¡ay, eso lo hace al ojo! Lo va probando y lo cocine hasta que esté Siempre nos deja con el mismo sin sabor de las recetas perfectas, tal vez no nos quiere dar su ingrediente secreto. Así que empecé picando el tomate, mi mamá la cebolla y hablando sobre por qué la abuela no nos quería decir esa receta que necesitamos para comernos la boloñesa perfecta. Empezamos con que ella es la que siempre cocina rico en la familia y que podría ser posible querer ser el centro de atención en la comida. Pero esta teoría nos pareció bastante absurda para hablar de mi querida abuela. Para ese entonces ya picamos nuestras verduras, pero se nos olvidó hervir el agua para la pasta, entonces la pusimos a hervir y mientras esperamos hablamos de otros temas personales como ¿Qué haremos cuando me gradúe? ¿En qué se invierte el resto del dinero? cuando se trabaja? y demás. Nos gusta divagar bastante en ese tema y tenemos un festival de electrónica pendiente desde mis 15 años. El caso es que siempre soñamos en grande y sabemos que lo lograremos, así que aún sin la receta de la abuela seguro lograremos hacer la boloñesa perfecta una vez hervida el agua le echamos un poco de sal y ponemos las dos porciones que sacamos de pasta la sumergimos bien y dejamos que se cocine mientras se cocina la pasta que está más o menos al mismo tiempo que la salsa sacamos la paila y ponemos un poco de aceite los tres dientes de ajo cortados cuando el ajo está doradito le ponemos la cebolla después le ponemos la carne que quede bien cocinada y se pone el tomate hasta que se desintegre un poco cuando ya está el punto del tomate le ponemos la salsa boloñesa encima ponemos la tapa y esperamos esta es la parte más bella de la cocina cuando solo queda esperar para agregar los últimos detalles como la sal y la pimienta pero como esta vez estamos haciendo la receta perfecta la sal y la pimienta deben medirse muy bien somos personas a las que nos gusta planear todo con respecto al dinero administrarlo bien no somos obsesivas, compulsivas pero cuando algo sale bien, sabemos que fue porque cada cosa fue medida y anticipada. Aunque la improvisación y la incertidumbre dan un toque picante que siempre gusta. Una vez hecha la pasta, le sacamos el agua y le dejamos un poco mientras se termina de sazonar la salsa. Le pusimos esta vez 3 gramos de sal y una de pimienta, para ser exactos. Y definitivamente la salsa quedó en su punto. Ahora solo queda servirlo con un poco de queso parmesano rallado, pero no sin antes probar la pasta así tal cual. Es perfecto, está en su punto. Le eché el queso y quedó aún mejor. Increíble. Habíamos logrado la receta perfecta. Las dos, muy felices y contentas, dejamos el plato tan limpio que parecía como si la pasta nunca hubiera estado ahí. Quedamos tan contentas con la receta perfecta que pasadas unas tres semanas la volvimos a hacer, recordando lo deliciosa que había quedado. Sin embargo, esta vez yo no pude ayudar mucho en el proceso, porque tuve que hacer otra cosa. Pero sabíamos que con la receta perfecta nada fallaría, entonces trabajé motivada ese día para comernos la pasta boloñesa que tanto nos gusta. Terminé mi trabajo muy feliz. Fui a la cocina e hice la limonada. Preparé la ensalada, la mesa y demás. Y mi mamá fue sirviendo la pasta con su salsa y el queso. Finalmente nos sentamos a la mesa, hablamos sobre lo que estuve haciendo, las noticias de hoy, y comenzamos siempre con la ensalada, charladito, y después una probada de la pasta, rica como siempre. Sin embargo no era perfecta. Y de eso nos dimos cuenta los dos sin decirnos una palabra. No es fea, sabía boloñesa, pero nos dejó ese sin sabor que no sabíamos que era. Otro bocado y... No sabíamos por qué no había quedado igual cuando la receta era exactamente la misma. Entonces recordé cuando hablábamos con mi mamá lo bueno de improvisar y ese toque de picante que tanto nos gusta cuando no tenemos todo controlado. Mi abuela siempre nos dijo la receta perfecta, al ojo, probando y hasta que esté. Ahí me di cuenta que no existe una fórmula, receta o una respuesta correcta. Cada momento requiere de cosas distintas y es el proceso, no el resultado, el que crea la receta perfecta.